Esta cumbia nace de la inspiración can can can can candela can Esta cumbia nace de la inspiración can can can candela can Esta cumbia nace de la inspiración tan tan tan tan tan tan de la. Esta cumbia nace tan tan tan tan tan tan tan tan This <laughs> Desde el barrio fino de esta La Parra, Colombia Granista, Colombia Granista. Desde el barrio fino de esta La Parra, Colombia Granista, Colombia Granista. El Salvador de la Ciudad de México. Tchau, e tchau. de este tipo. solo puedes marcar el 55 31 30 65 87 al méxico